10. Gustavo Adolfo Becker. Los invisibles átomos del aire, en derredor, palpitan y se inflaman. El cielo se deshace en rayos de oro. La tierra se estremece alborozada. Oigo, flotando en olas de armonía, rumor de besos y batir de alas, mis párpados se cierran. ¿Qué sucede? Es el amor que pasa.